Me encuentro con Luis Vázquez, parte del relevo de los Tigres del Licey, sigue siendo el lanzador en este todos contra todos que ha permitido que menos jugadores o bateadores se le envasen. Luis, has mantenido el nivel también en el todos contra todos, aunque el conjunto de los Tigres en el último partido tuvo problemas en la labor de relevo, tu actuación ha seguido muy bien. ¿A qué atribuyes eso? ¿A cómo, ¿Por qué ha mantenido ese nivel, los entrenamientos como han sido y demás? Bueno, le damos gracias a Dios primeramente que nos hemos mantenido de la temporada regular y ahora empezamos bien. So, es más la preparación y la dedicación. Y además que la liga es corta y hay muchos bateadores que todavía no conocen a uno, todavía no hacen el ajuste, o so, que tenemos que seguir trabajando para no descuidarnos. Junto con Juan Cedeño, la temporada pasada fueron los que mejor actuación tuvieron para los Tigres del Licey. Esta tú llevas la delantera. ¿Te da una presión extra estar en el todos contra todos? Ah, en realidad no, porque gracias a Dios, desde que empezamos, estábamos pensando en este momento. So, estábamos pensando en, en venir al todo contra todo. So, estábamos preparados para este momento y eso es lo que uno quiere hacer. Ya están en ese momento y hay un cuádruple empate, es decir, que las cosas están parejas. El round robin empieza hoy otra vez. Un mal momento ofensivo del conjunto de los Tigres del licey. tú como lanzador, ¿qué entiendes que, que le, le ha estado pasando a los chicos? ¿Es una mala racha? ¿El slump quizás tiene una definición? ¿Cómo lo defines tú? ¿Qué está pasando? Ah, yo lo defino que somos los Tigres del licey. y cada vez que todo el mundo viene a jugar para acá, sabe que viene a jugar con los Tigres del licey. Siempre tú tienes los mejores piches en contra tuya, los mejores bateadores en contra tuya. Y a veces eso es lo que afecta. So, a los otros equipos van los piches más flojos, pero tú que viene para acá vienes preparado porque sabes que vas a jugar con los tira del Liceo. Todavía sigue esto, Luis. Todavía sigue esto. ¿Y qué es esto para que la gente recuerda? Ah, esto simboliza a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Luis. Okay, muchas gracias. Seguimos con más delante, sala azul.